Neto, ¿tú sabías, Neto, que eh, eh, también las trabajadoras so sexuales se están quejando porque no eso se saben cómo es, se va a buscar su comisión? Eh, es Porque si, de... pero se están buscando el, el pan de Ay, Ay, vean, la acá. La, eso, eso vean acá, es, vean acá, dile rubio, es una, el rubio es una cliente. <ríe> <ríe> es una, <ríe> una ratrería, <ríe> qué dos caras, usted me está hablando a mí, flaco. Vamos a ver el video de la diputada Jacqueline. Montero, eh, que fue... Eh, ¿Y esa señora hace... diputada? Sí, diputada. ¿La que hizo el llamado eh, esa? Eh. Tiene que ser investigada esa no, señora. No, no, no. no, no, no Cuando ¿qué? viene a ver tiene un, un burdel por ahí esa mujer. Neto, Prueba pero verla. es que esa mujer, no, Neto... un llamado, un miti van a hacer las mujeres... Neto, pero que esa mujer, Neto, se buscan su vida, eh, se busca su, su, su, su chelito, ella eh, va a hacer eso. ¿Eh? Entonces ella está bien y la chapeadora. Eh, ella está mal y la chapeadora también. ¿Cómo tú me vas a venir acá, Ah, está hablando tu sí, pero es verdad. No que ella Es caja, pero son mujer Y todos los periodistas ahí. Esa mujer. Eh, y, no, no, y es diputada no, ella. Es diputada que ya defiende esa clase. Ya. Vamos a ver las declaraciones de la diputada. Se llama Jacqueline Montero. Donde defiende la clase de las mujeres sexuales. ¿eh? Vamos, vamos a ver, vamos a ver el video. Bueno, yo estoy muy preocupada porque todos saben que la población que yo represento son la mayoría compañeras que son trabajadoras sexuales independientes independientes es que están en las calles, en las playas, en los parques y entonces si no pueden salir, ¿de qué van a vivir ellas y sus hijos? Ellas trabajan hoy para comer mañana entonces yo entiendo que si se va a hacer eso que están diciendo que todo el mundo va a tener que estar en su casa pues entonces a ellas debe el plan social, el gobierno, no sé quién darle provisiones para que ella puedan estar en su casa y no salgan a buscársela en esos días. Porque Modemo es una organización de base comunitaria que no tiene ningún lucro, no tiene de dónde y nosotros tenemos 200.000 y pico trabajadores sexuales que nosotros no podemos ni que llegamos poder ayudarla a ella a sus hijos. Entonces quisiéramos que esto no se prolongue mucho también porque puede ser una estrategia del gobierno que ellos venían y por esto larguísimo para que nosotros los diputados tengamos tiempo de trabajar y ellos después ganarlo al final, con el dinero. Hemos visto en, la, en las dos pasadas, que en el, en el 6 de octubre y ahora, que la gente lo que quiere es el dinero. Nosotros le decimos a la gente que no es el dinero, el cambio, que deben de querer, pero ellos con el dinero en muchos sitios, Pudieron hacer algunas cosas, pero como quiera le ganan. Diputada. hay un servicio a domicilio, ¿no? Tienen un servicio a domicilio. Bueno, algunas son bolsitas, pero yo creo que hasta eso va a bajar porque tú no sabes lo que te hace el otro para tú ir para un sitio que te diga. Pero. Defensora de esa clase de mujeres ya, trabajadoras que sexuales. Esto, pero que eh, ella, que ¿cómo ella, ella va a jugar? No Ellas ella, ella están, día, ella están expuestas. Neto. Ella es mujer que trabajar otra cosa. ¿Cómo que, que no puede trabajar, no trabajar otra cosa? ¿Y por qué no pero lo, lo fían? <risa> ah, que le fían a Rubio. Está bien, ya están reclamando. ¿Por qué no le fían a Rubio? ¿Eh? <risa> es que ya se buscan el 15 días no, Rubio a trabajar y lo va a consumir. Fíjense, los 15 días Rubio. Adiós. No, porque no, es lo que pasa ahora, en esto que es que ellas se buscan... Eh, ella se la forma de ella esa señora, dinero. esa señora, yo te apuesto que tiene problemática del barrio, el barrio de ella. No, ¿cómo así problemática? ¿Eh? El sector de ella tiene problema de algo, de alguna cantarilla, alguna caña o algo. Y ella no <risa> se presta para defender eso. Y viene ¿eh? con ese corazón... Dije que la trabajadora sexuales que hay que darle lo de ella, pero lo de ella se le da. ¿Eh? Pero es que no van a trabajar en esto porque están expuestas. Neto, están expuestas y hay una asociación de eso. ¿eh? Que es, oh, pero que ella la de eso. No es diputada. Es diputada. Pero que no, no, Danilo Medina, contigo y coronavirus que ahí tiene. Debe llamar a esa mujer a capítulo y decirle, no, no, enséñeme no, la asociación neto. que usted tiene. Ahora, ella, ella ella, le dan unos barrilitos a ella o... Oh vaina, oh, bueno. ella puede dar... Sí, no, no, la, la diputada le da un... No, no, no, ella lo que tiene que hacer... ¿Puede ella ayudar a esas mujeres? No no, no, no, no, ella lo que tiene que hacer, una cuota de empleo para esas mujeres. Qué esto? porque si su... No, no, no, para la... que se retiren de esa vida. ¿Por cómo usted viene? En un país que se lo está llevando aquí lo los con esta enfermedad, viene esa señora ¿eh? y dice que el gobierno tiene... Y qué? hacer algo, Génesis No está que bien ella dijo diputada Y hay que averiguar, a ver si tiene un cabaret ahí con 200 mujeres o 300 <risa> Que está preocupada por eso Habiendo problemas más fuertes ¿eh? O le falta una mano, los pies a esas mujeres Digo, yo hay ñeca y de todo ¿eh? <risa> Pero si a ñeca se le puede dar algo <risa> Sí, porque ella era de ese, de ese mundo Ella era de esa vuelta yo, sí, sí, sí Oye, Génesis, yo lo que creo que ella. Atención, porque dijo que. Escúcheme. Que la, la, propu la propuesta que se le puede hacer para ella. La propuesta puede ser. Que Ella. Que ella, que ella gana muy bien como diputada y si le entrega un barrilito, no un sé, un barrilito, qué sé yo, le entrega un dinero que le entregan extra. Ella mantenga a esas mujeres por 15 días. Bien. ¿Eh? ¿Entiende? Ella Entonces, puede, ¿cómo? estoy haciendo una, una idea. ¿Eh? ¿Cómo, que no, ¿Cómo le le que no le da? ¿Cómo el, el que no le da? Duarte, No era Duarte y baila, ¿qué tanto esas mujeres? Y, y esto no es lo último, porque ahorita sale uno defendiendo a los homosexuales que trabajan en la calle también. ¿Eh? Porque aquí todo se espera. Cuando yo me levanto, me levanto con miedo para prender el teléfono. Porque, pero mire, esa señora ¿eh? lleve ¿Eh? una ley. Yo necesito 300 empleos para 300 mujeres ¿eh? que se están buscando los cuartos con los pies para arriba. Uh -huh. ¿Eh? Bueno. Con los pies en el aire. Esto no puede venir y que haya presidente. Que ten cosas más importantes. Que ten cosas más importantes. ¿eh? Y uno más preocupado ahora que, que el coronavirus tiene. <risa> ¿eh? Y viene esta señora a decir que, que, que hay que, que gobierno, que el ministerio... no pueden que, darle al país de fundista también esto. Por funda, ¿verdad? Si ¿Sí, no, no. <risa> Vamos a otro video. Y cuando retornemos, tenemos, tenemos aquí... La lista, Neto tiene una lista aquí que va a mencionar, así que nada, vamos a otro video musical. Otro video musical. ¿No musica? no, Villalona, ¿No Villa, Villa Dios mío, eh. Se acabaron <risa> los videos musicales. Se acabaron <risa> Villalona los videos, Dios, <risa> se los videos, Dios. <risa> eh. Señores. Vamos a otro video musical cuando retornemos para que las personas se vayan. Para los que vienen. O se cojan, respiro. ¡Fa! Vamos allá. <risa> I'm not the get